a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Educa, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos definir una contraseña de automatriculación, ya sea para nuestros estudiantes, para un colega que va a tener un rol de profesor sin permiso de edición, o para un colega que en este caso pueda tener un rol de profesor, por ejemplo. Entonces, para poder definir esa contraseña de automatriculación, nos vamos hasta este icono que, que vemos acá, nos vamos hasta la opción ver más y desde acá nos vamos hasta la pestaña de usuarios. Fíjense que acá dentro de la pestaña de usuarios está la opción de automatriculación estudiante. Entonces es en este punto donde uno puede definir la contraseña de automatriculación para nuestros estudiantes. Entonces eh, damos clic acá para mostrar, fíjense que esta es la contraseña que ya define la plataforma. Pero nosotros podemos definir una contraseña que, eh, digamos, esté relacionado con la asignatura que estamos impartiendo en este momento. Por ejemplo, yo puedo tener una contraseña que se llame otorrino.2020, por ejemplo. ¿sí? Entonces, es, esta contraseña es relacionada a, a, a la cátedra de otorrino, por ejemplo, ¿sí? otorrino laringología en este caso. Eh, pero también puede ser, por ejemplo, una contraseña que sea neum. Punto, eh, o qué sé yo, barra 2020, ¿ok? Siempre tenemos que tener la relación en que la contraseña que vayamos a crear tiene que tener mayúsculas, tiene que tener minúsculas, tiene que tener un carácter no alfanumérico, ¿sí? Por ejemplo, el, el numeral, tiene que tener número o números, y la sumatoria de todo esto tiene que ser 8 o mayor a 8 caracteres. Entonces acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿sí? Entonces esta contraseña eh, pasa sin ningún problema. ¿sí? Entonces puedo definir, por ejemplo, pediatría.2020 que tenga esta contraseña de automatriculación, que es, fíjense el, a qué rol va designado, va designado para el estudiante, entonces yo guardo esta contraseña, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente yo tengo varios docentes, por ejemplo, que van a estar conmigo eh, ayudándome en mi cátedra? Estos docentes pueden tener una contraseña de... Eh, Automatriculación le podemos definir sin problema pero de, de, teniendo en cuenta el rol ¿sí? en este caso podemos nosotros añadir otro método de automatriculación ¿sí? y vamos a personalizar este nombre de automatriculación docente ¿sí? entonces eh, vamos a definir eso por ejemplo una cátedra que sea gineco.20 ¿sí? entonces esta es la contraseña que yo voy a definir ¿sí? para mis colegas en este caso pero acá en el rol yo tengo que asegurarme de que esto esté, ya sea para profesor sin permiso de edición o para un rol de profesor en este caso entonces qué es lo que yo voy a hacer yo tengo por ejemplo mi equipo colaborador que eh, con el cual estoy trabajando somos 15 personas por dar un ejemplo Si ¿sí? entonces a ese equipo colaborador de docentes yo le envío esta contraseña para que se pueda matricular en el curso. Otra cosa importante que siempre tenemos que tener en cuenta es que no solamente es importante enviar la contraseña de eh, automatriculación para el curso a un colega o a nuestros estudiantes, sino que también es importante en el momento en el cual uno va a enviar esa contraseña, enviar la dirección URL de donde se encuentra ese curso en particular. Entonces, eh, y la vía de envío de estos datos puede ser ya sea vía correo electrónico, uno puede entrar en su correo electrónico, uno puede redactar un correo electrónico, enviarle ese correo a sus colegas en este caso, o por qué no puede utilizar por ejemplo su WhatsApp en este caso, copiando esta dirección URL y copiándole ahí la contraseña de automatriculación para que ya sea el alumno se pueda matricular, una contraseña de automatriculación para estudiantes en ese caso, o para que un colega se pueda matricular en nuestro curso. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para definir su contraseña de automatriculación, ya sea para sus estudiantes o para algún colega. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.